Hay un problema serio hoy día con las personas que se encuentran en deportación porque cuando uno es puesto en deportación, el documento que les entregan tienen que contener fecha y hora en corte y como hay un cierre parcial del gobierno o por lo menos hubo hace poco y posiblemente hay en el futuro, entonces su fecha en corte, si fue dado anteriormente ha sido cancelada, suspendida, tienen que llamar al 1-800-898-7180 898-7180 con el 800 de código, cuando usted marca ese número sale a la computadora, metes su número de alguien y le van a decir realmente si usted tiene fecha en corte o no, muchísimas gracias Eduardo Soto.